Ya estamos bien, ya estamos aquí ya completos. Eh, les damos la bienvenida. Somos sus amigos. Sus amigos, Elida. Y Rafael Cavazos. Así es. Gracias, gracias por estar con nosotros ya en este momento que hemos iniciado una, una vez más porque sí, así eh, es. tuvimos que cancelar la anterior. Eh, bueno, estamos contentos. Y estamos contentos también de que usted esté con nosotros en este instante, en este momento. Eh, mire, esta es una invitación a orar unos momentos con nosotros. Únase con nosotros. Sí, úrase, sí, úrase sí con nosotros. Eh, si tiene algún contacto, tiene algún amigo que ya está conectado ahí, dile, mira, ponés este aquí, eh, mándales el, un mensajito y es que se conecten con, Aquí, con nosotros con porque amigos. vamos a estar eh, con una plática y oración estoy seguro que va a estar interesante así, así es, así es les invitamos a que lo hagan eh, desde ahorita ya empiece a invitar eh, ¿por qué? porque creemos que esto va a estar bastante bueno va a estar interesante porque vamos a estar básicamente orando eh, mi esposa tiene ya un pasaje ahí bíblico para compartir con ustedes en este momento amén así es en este momento pues quiero compartir con ustedes este pasaje eh, bien bien hermoso es romanos 8 eh, del 35 al 39 37 dice antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio por medio de aquel que nos amó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 ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, más que nosotros mismos que no hagamos caso a lo que sí tenemos que hacer caso. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, a estar a, a cuentas con Dios, estar en armonía con Él. ¿Por qué? Porque nos conviene así. Amén. Imagínense, amén. Estar, estar en una perfecta armonía con Dios, yo creo que es lo mejor que nos puede suceder en la vida. Amén, así es. Qué habrá algo mejor que estar en comunión con Dios. Uh -huh. Miren, si es muy agradable en los que estamos ya casados, es agradable estar en comunión la esposa con el esposo o el esposo con la esposa. Amén. Imagínense, nosotros como la novia de Jesucristo, la o la novia de la iglesia, eh, pues uh, vamos a estar ataviados para ese día. Para esperar, sí. Para ese día especial. Entonces, eh, es, es bonito entonces estar listos, estar preparados para, para eso. Y una de las maneras más buenas que hay son dos formas. Así es. Una es en la oración que tenemos con Dios y lo que Él nos dice a través de su palabra. Amén. Entonces, es camino doble, de ida y vuelta. Así Nosotros es, así es. vamos con Dios a través de la oración y Él nos habla a través de la palabra. Volvemos a ir otra vez en oración y Él nos vuelve a dar palabra y así vamos, ¿verdad? Amén, así Entonces, esa es una manera preciosa para poder estar en, en armonía y en comunión con nuestro Dios. Sí, ¿sí? Amén, amén. Y miren, nomás para que vean lo que dice la escritura. Isaías 65, 24. Y antes que clamen, y antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Sí, amén. Fíjense, el Señor siempre se nos adelanta porque nos conoce. Es, claro. Nos conoce. Somos a chorras tuyas. Así es. Él nos hizo con su propia mano a través de Adán. Y luego, usando sus manos el Señor, bueno, hizo a Eva. Y de ahí... Todos los matrimonios que, que existimos, Amén. es bajo esa misma voluntad per, perfecta de Dios. Amén. Hay quienes han querido hacerlo de una manera diferente, pero no, no. El plan perfecto de Dios fue hombre y mujer, y, y le dijo a Adán, esa es tu ayuda idónea. Así es. ¿Por qué? Porque Dios Exacto. vio que, que no era bueno que estuviera el no, hombre verdad. solo. Así es. Entonces, es, es, lo, que Dios, es lo maravilloso de Dios que cuando hace las cosas las hace bien hechas, Amén. Ya, el ser humano pues tiende a hacer cosas diferentes, no pero Dios lo hace bien hecho, entonces cuando les hablamos de la oración, vamos a poner aquí algunas imágenes, cómo podemos estar orando a Dios, y aquí tenemos el, el ejemplo imagen. de una imagen, eh, de una persona, una dama, uh -huh. una mujercita, eh, ahí en una posición de oración. Y creo que es bien importante que nosotros siempre podamos estar orando a, a nuestro Dios. Amén, amén. Que podemos, podemos orar, ¿verdad? De, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, uh -huh. Como nos dice ahí en Hebreos. 13:6. Así de que es muy, muy importante que a, eh, al estar en estos momentos de, de, de oración, en esa disposición, este, sepamos que estamos este, delante de un Dios real y verdadero, que Él escucha en nuestras oraciones, eh, Él escucha nuestras alabanzas, Él, él, él sabe, él, él conoce lo que hay dentro de nuestros corazones. Él sabe cuál es nuestra necesidad, como lo leías ahorita ahí. Ajá. Este, que antes de que nosotros le pidamos, el Señor ya sabe. El Señor ya sabe lo que necesitamos. Entonces, podemos hablarle confiadamente: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Así y, es. Y, y mira, esta es mi necesidad. Tú la conoces. dice ahí Mateo 21, 22. Dice. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Y mire qué, qué hermosas manos se ven ahí. ¿eh? Amén. Como es. pidiéndole a, algo a Dios. Amén. Y ahí se ve como un resplandor. Como amén. que ya está recibiendo sí, sí, eso que estaba buscando, eso que estaba pidiendo, eso, eso que estaba ahí pues, anhelando esa, esa persona, esa, esa vida, sí, ese sí. corazón. Quizás tú puedes estar en esa condición. Amén. Entonces... En este momento, déjeme pedirle al Señor una bendición sí, para usted. Padre, que toda sí, persona que está ahorita ya con nosotros. Padre Santo. Así como esas manos que están ahí abiertas, sí, señor. señor, en actitud de oración. Usted déle, Señor, a cada quien conforme su propia necesidad. Sí, Señor. En esos momentos que hemos estado pasando, la humanidad completa, Señor, alrededor del mundo. Sí, sí, sí. Que ha habido tanta, tanta situación difícil, crítica, con tantas sí, personas enfermas, con tanta personas sí, en los sí, hospitales, señor. que los hospitales han sido hasta insuficientes. Oh, y señor. aún los mismos médicos, ser? Señor, se han estado infectando sí, con esa cuestión sí, del señor. virus. Y Padre Santo, ¿y cuántas personas más, además de los virus, hay otro tipo más de, de enfermedades, sí, hay otro tipo de situaciones? Sí, señor. Una amiga nuestra que fuimos compañeros en una congregación allá en Reynosa, fue operada ya en, prácticamente de emergencia, pero ya no pudo estar en, en Macal, en lo Mission, sino que ahí tuvo que estar en Reynosa. ¿Por qué? Porque ya era necesaria era una momento. cirugía. Entonces, pero no San era nada de, de, de la cuestión de, de los virus, era Otra enfermedad. Un, Era un riñón. Vaya, uh -huh. para acá el pronto era un cáncer ahí. Y era requerido uh -huh. hacer una operación. Así es. Entonces, Señor, ¿cuánta necesidad hay sí, en triste. este momento? Que pero. No Así como estamos sí, poniendo esas manos, este extiéndalas también sí, y señor. dígale, Señor, esta es mi necesidad. Esta es mi necesidad, Señor. De, déjeme, Padre Santo, de acuerdo a esta, el toque, el toque, a esta mi necesidad que yo tengo. Tú tienes que decírselo al Señor. Yo no conozco tu necesidad, pero tú sabes que es tu necesidad. Tu necesidad. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Me estoy uniendo. En en estos momentos. Tú eres mi luz y, y yo te gracia. digo, mi amada. Yo te digo, mi amado, Recibe la bendición del recibe, Señor en momento. Recibe, recibe la bendición del Señor. Y para que la recibas, déjame darte un punto de apoyo. Confía en él. Empieza a sentir que Dios está ahí contigo. Santo, santo eres. Empieza a sentir que físicamente sí, está ahí Dios siente, contigo siente, siente la y siente que te está poniendo su mano así sí, sobre alegría, tu hombro, sí, Señor. empieza Dios, a sentir sí, que Dios está allí Santo, tocándote, sí, señor. así como Santo, Jesús tocaba a la gente sí, y la señor, gente recibía, sí, así señor, tú también recibe, mi amada, así tú también mi amado Sí, señor. Empieza a sentir que siente, Dios está ahí contigo en ese instante, en ese momento de necesidad. la presencia del Señor en tu vida. Y empieza a darle gracias. Gratitud, señor. Empieza a darle gracias. Empieza a darle gracias. Empieza a darle gracias. Y dale por un hecho de que Dios ya ha tocado tu vida. Aleluya, el Señor te dice, la paz te dejo, mi paz te doy, yo no la doy como el mundo la da, y no, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, Creed en Dios. Gracias Padre, gracias porque sabemos que tu presencia está en este lugar, gracias Padre porque tú ya me has sanado, gracias Padre porque nada imposible hay para ti Señor, Gracias por tu grande amor, gracias por tu grande misericordia, porque en este momento yo soy sano, yo soy sana. Gracias, Señor, por tu grande amor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Fíjese lo que sigue diciendo la escritura, ahora ahí en Marcos 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiera les ha hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sí, aleluya. Imagínate, mi amada. Imagínate, uy, claro, sea, se siente nombre, rico de estar sintiendo la presencia de Dios. Miren, es maravilloso esto. Es maravilloso. Cuando tú y yo podemos estar reunidos no importa que estemos a la distancia, porque sí, puede estar aquí mira. mismo en Estados Unidos, puede estar allá en la frontera de, de Estados Unidos con México, puede Me estar importa. en México, puede estar en Guatemala, puede estar en, en Colombia, sí. puede estar en Venezuela, puede estar en, allá en Ecuador, en, sí, en, en el... Chile, en Perú, bueno, en Argentina, bueno. eh, puede estar en España, puede estar en cualquier parte del mundo. Lo más importante es que podemos estar unidos. Aleluya, en el sí, Cristo. Señor, amén. Y mira, estos medios, bendito Dios por ello, cuando los usamos bien, son de bendición. Amén, amén, así es. ¿Por qué? Porque cuánta gente nos puede estar viendo en tan diferentes partes del mundo en ese mismo instante. Aleluya, sí, aleluya, amén. Y esto es lo, lo más importante, mi amada, mi amado. Que para Dios no... Hay nada imposible. No hay, no hay nada imposible. Amén, así es. Y lo hace posible porque podemos estar juntos. Oh, aquí nosotros, allá ustedes, Sancto. y los demás también donde se encuentran. Sí, aleluya. Entonces, esto es lo más hermoso, esto es lo, lo más bello que pueda haber sí, de que Cristo. podemos estar juntos Gracias, en Señor. este momento, a pesar de las distancias. Pero bendito aleluya. sea el Señor por los medios que ha puesto. Gracias Señor. Así gracias. como vino ese virus que supuestamente viene de China y que ya invadió el mundo así también puedan nuestras oraciones invadir el mundo Aleluya. y que todo el mundo pueda recibir la bendición y luego, si tú te unes con nosotros en la misma oración para que otros también reciban entonces ya se, ya se hace un bombazo de, de bendición que va a derrotar cualquier tipo de enfermedad Sí, amén. Amén, Hasta el coronavirus y, y no virus, Todos y, los virus que y toda la clase de, de bichos que anden por allí, de enfermedades y de todo eso, cánceres y todo lo demás, sale fuera. Amén. Sale fuera. ¿Por qué? Porque los reprendemos juntos, ustedes Amén. y nosotros, Amén. nosotros y ustedes, reprendemos todo eso y queda echado fuera. Amén. Y queda la libertad. Amén. Miren. Hemos comentado con ustedes, mi esposa y yo, de la necesidad de estar en una convivencia más, más fuerte. También, así es. eh, que este tiempo que hemos estado teniendo para estar pues, un poco más, más encerraditos, vamos a llamar así, Ajá. pero que nos sirva como un tiempo de oración, de meditación, de, de superación espiritual y familiar también. Miren escuchamos en es. las noticias de México que ha crecido enormemente la cuestión de los problemas en la familia. Sí. Y aquí también en Estados Unidos. Sí, sí, así es. ¿Por qué? Porque no han estado acostumbrados a estar tanto tiempo, El, a estar juntos, aunque junta. sean matrimonios. Sí. Y cuando son nomás pareja, pues es menos, menos fuerte la, la, la unión. Ajá. Porque nomás se juntan porque se gustaron y, pues, yeah. y se pusieron de acuerdo. Pero ya cuando es un matrimonio, ya hubo un proceso. Sí, hay responsabilidad. Y, y, y es un proceso de que se conocieron, eh, pues eh, platicaron, dialogaron, eh, se conocieron las familias en un momento dado, y ya toman la decisión y contraen un matrimonio. Ya es más formalizado. Así es. Pero de una manera o de otra, como sea la, la, la situación... Qué importante es que podamos estar de acuerdo. Amén. Y esos momentos así de, Amén, supuestamente de crisis. Y digo supuestamente porque nosotros no lo hemos tenido en ese sentido. Gloria al Señor, aleluya. Y damos gracias a Dios Amén. por ello. Amén, Porque tal vez la cantidad de ellos que tenemos ya de matrimonio, que no son pocos, son muchos. Pero Dios nos ha permitido poder estar bien establece en cuanto a eso. Amén, así es. Y tú no tienes por qué no hacerlo. Tú también tienes el mismo derecho que nosotros. Todo el mundo tiene el mismo derecho. Amén. Lo único que necesitas entonces es más acercamiento con Dios. Así es, así es. Entonces, es, es interesante e importante que estemos en esa armonía con Dios. En esa armonía, amén, amén. Así es como nos habla ahí en Primera de Pedro 1 del 7 al 9, nos dice, para que sometida a prueba nuestra fe, es este mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué precioso. Amén. Qué precioso es Amén, Señor. así es. Entonces, ¿habrá alguna necesidad en especial por la cual quieres que o, o pudiéramos orar ahorita? Pues, si me pones ahí un texto, ahí abajo de, de donde estás viendo el video, nos gustaría poder hacerlo, tomarte en cuenta en este momento. Esa sería la manera más cómoda y más fácil. Nada más dime en poquitas palabras para la, no. La frase. Sí. Eh, por mí o por mi situación o por. Mi familia. Mi familia, qué sé yo. Lo, lo que tú tengas ahí en mente y en tu corazón. Esa es otra de sí, las sí. cosas que tenemos de una gran ventaja. Amén. Ahorita mismo tú que estás allí me puedes decir, oren por mí. Ah, ok, perfecto, oramos por ti amén, No amén. tienes que decirnos ni siquiera por qué estás pasando, nada más Dios ah, conoce amén, Desde el Dios mismo es. momento que tú eh, empiezas a ir a, a escribir ya Dios ya sabe cuál es tu necesidad Amén. Porque no conocerá a Dios tu mente y tu corazón o tu necesidad, por supuesto que sí Sí, sí la conoce claro Porque, sí. Y, y esto lo vamos a hacer más solamente ya unos minutos porque ya después vamos ya a hacer la última oración y ya, ya vamos a cerrar este pequeño espacio. Entonces, esto es lo importante, mi amado, mi amada. Que este tiempo que podamos estar aquí juntos. Amén. Hay que aprovecharlo. Así es. Pero hay que aprovecharlo para estar en esa comunión con Dios. Amén. Estas Amén. imágenes que les hemos estado poniendo de que están aquí las personas en oración como esta. O como esa pareja que está allí. O como esta otra personita que está ahí extendiendo Dios sus manos. Dios. Como diciendo el Señor, aquí estoy. Amén. O como esta personita que está ahí, pues, orando. Qué hermoso es, ¿verdad? Que podamos estar en esa es manera de poder estar en comunión con nuestro Dios. Entonces, vamos a pasar entonces a la última parte de esto, que es la oración. Amén. ¿Por qué vamos a estar orando? Por una mejor calidad de vida familiar. Amén. Se están destrozando muchas familias. Muchas familias. Pero que también que sea una mejor calidad de vida Espiritual, espiritual amén. ¿Para quién? Pues para todos. Para todos, para todos. Tú lo necesitas. Usted también lo necesita allá donde está. Nosotros también lo necesitamos aquí. Amén. Edificando nuestra vida familiar, edificando nuestro eh, estar eh, con la familia, edificándolo en una forma espiritual delante de nuestro Dios. Miren, vino ahorita un pensamiento. En estos últimos años de tanta violencia, sobre todo en México, los carros de muchas gentes, de muchos políticos y de gente bien acomodada, cuando digo bien acomodada porque tiene sus negocios grandes y todo eso, han tenido que blindar sus coches. Sus vehículos es. los han blindado mm -hmm. porque porque la mandada ha crecido entonces cuando alguien les dispara con esas armas nuevas Ajá. que hay no los matan con tanta facilidad porque porque sus vidrios sus puertas eh, mm -hmm. su carrocería está blindada pues déjame decirte que es el mismo blindaje que necesitamos tú y yo y todo el mundo. Amén, amén. Así es. El blindaje es. de Dios a través del Espíritu Santo <coughs> y a través de, de la oración y del conocimiento de la, de la palabra de Dios. Que esto nos dé un fortalecimiento, porque esto es para todos. Sí, amén. Para todos. Ese fortalecimiento que nos dé como un blindaje especial para poder que nuestras vidas rechacen, los cuerpos rechacen toda acechanza del enemigo. Sí, amén, amén, así es. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos blindados con Dios o del amor y del poder de Dios, lo que es un mal espíritu no va a entrar. Escudo y adarga, eso es verdad. Amén. Uh -huh. Amén, así es. Escudo y adarga, eso es verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Amén. Señor. Entonces, ese es el punto, mi amado, mi amada. Ese es el blindaje de Dios. Amén. Aleluya. Este es el blindaje de Dios precisamente <coughs> de que Dios nos dé esa protección. Amén, amén. Y esa protección empieza cuando tú y yo, o yo y tú, cuando nosotros y ustedes hagan una decisión de recibir al Señor Jesucristo como su Señor personal amén, amén. en sus vidas. Así es. Si tú nunca amén. le has recibido, a lo mejor tienes tu religión. Pues sí que bueno, pero si no tienes el blindaje de Dios a través de que Jesucristo esté llenando tu vida y tu corazón. Porque a eso vino, ¿eh? Sí, a amén. eso vino. Él no vino a establecer una religión. Él vino a establecer una relación personal amén. entre tú y Dios y Dios y tú. Amén. Personal, completamente. Mi esposa sí, tuvo sí. que hacer lo mismo. Amén. Yo tuve que hacer lo mismo. Y todo el mundo tiene que hacer lo mismo en un momento dado. Entonces, ese blindaje viene a través de ese conocimiento y ese reconocimiento de que necesitamos que el Señor Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Amén, así es. Y para que el Señor sea el Señor de nuestras vidas, tenemos que reconocer y tenemos que arrepentirnos de, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, y de todo aquello que hemos cometido. Sí, amén. Y decir, Señor, yo quiero una nueva vida. Sí, aleluya. Quiero que me blinde, Señor. Ahí puedo decírselo. Yo quiero que usted me blinde, dándome esa coraza de protección aleluya. sobre mi vida. Sí, de todas las asechanzas del enemigo. Sí, mi Cristo. Y yo sí, por eso señor. le recibo en mi vida. Yo le recibo aleluya. en mi corazón, Señor. Sí, Venga usted a reinar en mi vida. Reina. Y yo le recibo, Señor, como mi Señor, yo le recibo como mi Salvador, no como una religión más, no, no, no, como una relación personal. Y de esta manera, mi amado, mi amada, es como nos vamos a brindar. Es cierto, mucha gente tiene una religión, pero esa relación personal no la tiene. ¿Por qué? Porque tienen que recibir al Señor Jesucristo y a obedecer su palabra y enseñarse a orar, Aleluya. y entender la Biblia cuando se lee, sí, amén. porque ese es nuestro patrón de vida, es, es como un recetario, para poder hacer un, un, un buen pastel, vamos a llamarle así, necesitas usar el recetario para que le pongas todos los ingredientes que debes de llevar, así es, si vas a preparar un platillo, más vale que uses todo el recetario, porque es? si dice que nomás una pizquita de sal, le eh, tienes que poner una pizquita de sal. Si tienes que ponerle eh, el ajo o la cebolla, o le tienes que poner eh, cualquier otro ingrediente más. Uh -huh. Pero usa la medida que te dicen es? la receta. Uh -huh. Nosotros, ese es nuestro recetario, la Biblia. Amén. Amén. Y entonces Dios sí nos va a dar la horneada que necesitamos. Amén. Nos va a Amén. dar el cocimiento que sí necesitamos. Y ahí entra la calidad de vida familiar, espiritual, y eso es para todos. Amén. Así es. Mi amado, mi amada. Ya recibes tú al Señor. No, hazlo en este momento. Dile Señor Jesús, ven a mi vida. Te la entrego. Yo creo que era suficiente tener una religión. Ahora lo que quiero es mi relación contigo. Personal. Okay, sí, Esa relación personal, Señor, yo quiero tener con usted personalmente. Sí, Señor. Porque quiero su bendición. Entonces, sí, y cuando usted venga por su pueblo, cuando usted venga por su iglesia, yo quiero ser parte de ella. Aleluya. Pero un día estar sí, morando allá en las mansiones celestiales. Amén. En, amén. Cristo Jesús, sí. Sí, amén. en Cristo Jesús. En Cristo, Padre Cristo Santo, Jesús, Padre Santo. Yo recibo hoy en mi vida a Jesús como mi Señor y como Jesús. mi Salvador. Jesús. Amén. Amén. Amén. amén. Así es. Y ahora si nos vamos a la última oración. Eh, voy a pedirle a mi esposa que haga una oración por todos y luego yo termino con otra. Amén, Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, le damos honra, gloria y alabanza. Padre, gracias, gracias por estos momentos, Señor, que hemos participado, Señor, de su palabra y hemos podido compartir, Señor. Le damos gracias por su grande amor y su grande misericordia. Y como usted nos dice ahí en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gracias, Padre, porque usted nos llama a que tengamos esa comunión con usted, Señor, por la fe, aunque no le hayamos visto, Padre, pero lo sentimos, sentimos su presencia, Padre mío, y gracias, Señor, porque así es que la fe es por el oír, y el oír su palabra. Padre, gracias porque usted nos ha proveído de su palabra, porque nos guía, porque nos capacita, porque nos instruye, porque su Espíritu Santo, Señor, nos habla, Señor, a cada momento, Señor, que nuestras vidas necesitan estar preparadas porque su venida es pronto, Señor, y gracias le damos, Señor, por esta grande oportunidad que usted nos está dando a todo el mundo, Padre Santo, para que Arreglemos nuestras vidas delante de usted, Señor. Que todo eso, Señor, que hayamos hecho mal o cualquier pecado, usted lo perdona y usted lo manda hasta lo profundo de la mar, Señor. Gracias, Padre, porque nada imposible hay para usted. Y en este momento, Señor, oramos por todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles en su vida. Lo único, Señor, que ellos, pueden hacer es arrepentirse de sus pecados, ir a usted y que usted les, les sana, usted les salva, Padre Santo, y que tengamos, Señor, esa comunión, esa comunión día a día, Señor, porque usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre, por esta oportunidad que usted nos da. Le damos, Señor, la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Mira, vamos a hacer algo especial. Enfermedades existen muchas. Así es. Y si tú estás pasando por un momento de crisis o tienes un problema físico, Pon tu mano allí por favor, en la parte que está afectada. Santo eres, O sea, ahí en tu, tu hombro, tu, tu espalda, tu, tu, tu estómago, tu rodilla, eh, ahí en tu vientre. Tú, tú sabes dónde está el, el problema. Y vamos a orar. A ver, ahí donde tú pongas la mano, quiere decir que ahí vas a sentir que Dios está tocando Santo eres. y yo le voy a pedir a mi señor jesús Cristo. que tú puedas sentir sí, señor. la mano de él tocando tu cuerpo Santo y ando Santo en fe Dios. como aquella mujer que se acercó a jesús y decía si solamente toca el borde de su vestidura sí, ver, yo voy a recibir y, y ella sí, recibió señor. porque salió virtud sanadora de jesús y la mujer fue sana Santo eres. Sí, y había señor. padecido mucho pero ella recibió sanidad en ese instante Sí, mi Cristo. ahora tú pon tu mano por la fe en la parte afectada Pon tu mano Pon tu mano señor ahí donde han puesto su manita señor Toque con su mano de poder, Señor. Toque, Señor. ¿no? Toque, Señor. Toque, toque señor, esta mi nombre, misma mano, Cristo. Señor. Sí, mi Cristo. Glorificado sea su nombre, Señor. Y que esta personita sí, sí, sí, pueda sentir señor. esa mano tibia suya, Señor. Sí, mi Cristo. Pero dándole mi Cristo, sanidad. Nombre, quitando toda dolencia. Sí, Señor. Quitando ¿Quién? todo lo que está mal allí en ese sí. cuerpo. Sí. Y Padre Santo, en el nombre sí. de Jesús. Santo, Santo, eres que va los ejércitos. Que esta persona sí, pueda sí. sentir su mano, Señor. Sí, mi Cristo. Y a ti te digo, mi amada. Oh, bendito Señor. A ti te digo, mi amado. Toque, sí, mi Empieza a sí, sentir la presencia de Dios en tu vida. Que toque, te está tocando. Toque, que te está tocando. Gracias, Señor, porque está tocando, Señor, está bien. Santo, Santo eres. Santo. Ahí donde han puesto su mano, Señor. Sí, Señor. Bendito. Padre. Y ahora por la fe. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Empieza a moverte. Empieza soy a sentir santo. que ya está sana. Que ya está sano. Soy sano, soy sano. Empieza a moverte. Jesús. Empieza a moverte. Soy sano, soy sana, empieza a caminar. Jesús. Empieza, empieza a hacer movimientos. Soy y date cuenta que el Señor te ha sanado. Sí, aleluya. Él ya lo ha aleluya hecho. Gloria a su nombre. Solamente créelo. Porque dice la escritura que para el que cree créelo, todo es posible. Créelo, créelo. Créelo. Todo tu razón. Créelo. Ahí está la mano de Dios bendiciéndote. Ahí está la mano de Dios bendiciéndote. Recibe la bendición. Recibe, recibe la bendición. Recibe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe la bendición. Sí, señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Aleluya. Recibe padre. la bendición. Muévete. Muévete por favor. Sea su nombre. Y ahora levanta tus brazos y dale gracias al señor. Dale Santo gracias. Eres. Dale gracias. Dile gracias, señor, porque ha tocado mi cuerpo. Porque ha Amén. tocado mi vida. Y Gracias, padre. Gracias. Ahora pido por padre. la vida espiritual de las personas que están ahí ahora pon tu mano ahí en tu pecho y para que todas las personas que han puesto su manita en su pecho Señor, si déles una llenura espiritual al que es puedan sentir Señor que está ahí usted tocando sí, sus señor. vidas también manifieste Señor en sus vidas Así como lo, lo, lo hizo usted cuando andaba en la señor, vida a, a, sí, caminando señor. por aquellas tierras eh, polvorientas, Señor. Y que la gente recibía en el, sí, en el amén. instante. Sí, aleluya. Aquí te digo, mi amado. A ti te digo, mi amado, recibe sí, la bendición. Recibe, recibe la bendición del Señor. Recibe la bendición. En el nombre poderoso. recibe la llenura Jesús. del Espíritu Santo. Recibe, recibe la Porque llenura del todos. poder del Espíritu Santo. Este es también para ti. Santo, si tú lo recibes. Santo eres Jehová de los ejércitos. Gracias. En Cristo a Dios. Jesús. En el nombre. Aleluya. Del Señor, amado Cristo Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén pues de esa manera ya estamos terminando y solamente sí. les dejamos esta lámina que siempre les ponemos de, mándenos su de, petición de, para que tienes una necesidad más extra que, que necesites de, de más ayuda, escríbenos por favor escríbenos por favor eh, mándenos su petición en un mensaje por el whatsapp al 469 238 9007 o bien a hoy.ramos@gmail.com y claro, nosotros le vamos a apoyar con, con nuestra oración. Hágalo sin temor. Puede usted hablar, puede usted escribirnos. Así de que le damos las gracias por este tiempo que han estado con nosotros. Este tiempo de oración tan importante eh, que es para nosotros y, y estar en esa comunión con Dios. Así es que mil gracias y gracias también a todas las personitas que compartan estos videos. Porque usted no sabe... ¿A quién usted le está bendiciendo? ¿Quién va a ser eh, de bendición al recibir este estos mensajes? Así de que gracias por hacerlo y les amamos en el amor del Señor. Miren, amigos. Son, son muchos los años de experiencia que tenemos en cuanto a orar sin que nadie nos vea, por ejemplo, en la radio. Así es. Y por eso lo hemos querido hacer así, sin que nos vean a nosotros físicamente. Sí, no, no para que su fe crezca. Amén. Para que su fe crezca. Así como si fueran la más radio. Porque nosotros vimos muchos milagros. Amén. Que el Señor hizo. Y sigue haciendo. Sigue haciendo. Amén. Hay un caso ahí en, en Reynosa, muy en especial... Que a una niña le pusieron milagros Maranata. Porque en ese entonces mi programa se, se llamaba Maranata. Pero oramos ese día. Por esa criatura que estaba por nacer. Así es. Que estaba por nacer. La mujer se cayó de un segundo piso por la escalera. O la tumbaron más bien. De esos casos que hay que, que hay la violencia. Violencias familiares. Entonces, oramos por la radio, en aquel entonces, era en un programa de medianoche. Y el resultado fue que esa criatura pudo nacer y nació bien. Gracias a Dios. Y le Señor. pusieron milagros. Amén. Gloria al Señor. Es, es un, un gran recuerdo que tengo. Amén, amén, así es Son testimonios eh, reales y verdaderos Otro más ahí de Reynosa Una persona que estaba estudiando en la universidad eh, Se iba a suicidar Ya estaba con todo preparado para Abrirle el gas para que Envenenarse, envenenarse Para morir ahí intoxicada uh -huh. En ese momento estábamos nosotros al aire Oh, sorpresa. la mujer se quedó totalmente dormida ah, y al, y al día, día siguiente se despertó al despertar se dijo, ¿qué pasó? ella ya estaba todo listo y nos llamó al día siguiente al programa y mi esposa no le entendía nada porque estaba llore, llorando, llorando, llorando llore. Y ya mi esposa habla con ella y le dice, mira, cuando estés tranquila, ya nos vuelves a llamar. Para poderte entender. Uh -huh. Y el Señor hizo una obra maravillosa, porque se salvaron Amén. varias vidas ahí. Amén, así Porque es. era la que traía su vientre, la de su hijo, que estaba ahí con ella, y la mamá y sí. la hija que estaban enseguida. Ahí vivían. Sí. Porque si esa casa hubiera explotado, vaya usted a saber qué hubiera pasado. Así es. Pues, mis hermanos, es. con esto les dejamos como reflexión de que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Nada imposible. Así es. Entonces, que ¿Ves? la bendición del altísimo sea sobre sus vidas y no deje de mandarnos un, un mensaje, si es que sí es, está en su corazón de hacerlo. Así es. Y bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga a sus amigos, Herida y Rafael cabazos Así es. Y de esta manera, pues ya terminamos eh, este espacio. Y pues eh, nos. Así es. Retiramos. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte. Que el Señor les bendiga y compartan. Sigan compartiendo estos videos. A así es. Com Compartanlo, por favor. Eh, Usted no sabe a quién le va a bendecir. Así es. Es lo que le puedo decir. Usted no sabe a quién va a bendecir. Hágalo y deje que el Señor obre maravillosamente. A mí. Bendiciones.